Desperté en un cuarto muy extraño que estaba en un hotel en medio de la nada. Recuerdo como estaba en una carretera solitaria a la cual estaba habitada por cuervos y muchas tumbas, en ese momento ya se me estaba acabando el café que había comprado en una tienda antes del bosque, en ese momento vi un hotel. El cual estaba hermoso e iluminado. En ese momento me quedé en shock, ya que ese hotel decía que era gratis la primera noche con cama incluida. Al entrar solo había una persona. Esa persona estaba casi dormida en ese momento dije. Quiero pasar la noche aquí. ¿Aún hay cuartos disponibles? El vendedor me dijo que sí pero que habían solo de último piso. En ese momento el señor me dijo que podía pasar. En el momento de llegar a mi cuarto me quedé dormido cuando a las 3 AM escuché un grito y varios elevadores subir. En ese momento salí del cuarto. En el momento de terminar de salir escuché una puerta abrirse junto a un hombre y dos mujeres. En el momento de que me hicieran compañía. El ascensor se abrió. Cuando llegó el ascensor estábamos por bajar al primer piso. Pero el ascensor solo dejaba el piso 10. Decidimos tomar ese camino. Como cuando llegó solo tenía un encendedor que gracias a Dios estaba lleno ya que antes de salir de la ciudad el encendedor estaba muy descargado, pero decidí cargarlo. Cuando al llegar... Pero en el momento decidí prenderlo. Prendí el encendedor. Al llegar todos los pisos del hotel tenían un objeto. El nombre de las tres personas eran Tony, Mónica, Coureline... Teníamos un encendedor, una linterna, dos ganzúas y unas pastillas de bote. ¿Qué decían Complejo B? Cuando llegamos todos los pisos tenían una recepción que estaba vacía. Pero al momento de abrir la puerta a las demás habitaciones, pero cuando llegamos a la puerta 5 encontramos un extraño libro. Ese libro decía si quieres sobrevivir lean esto. Ese libro estaba colgado en una cuerda. El libro estaba dividido en secciones. decía puerta 1.20. El libro decía... Rus. Esta entidad sacada del inframundo está oculta en las ventanas y cuando ve a alguien las luces parpadearán y te tienes que ocultar en un armario. O una cama. En ese momento tendrás que esperar ya que si no te ocultas. La hoja estaba partida a la mitad. En ese momento también leímos dos criaturas más. Scratch. Esta criatura esta aparece en lugares oscuros como recomendación debes traer luz de una linterna o encendedor. Pero en el momento que te salga escucharás una. Voltea a todos lados y si lo ves míralo a los ojos. Y solo había monstruos. Pero solo dije que siguiéramos para salir cuando llegando a la puerta 5 parpadearon las luces había cuatro armarios cuando al entrar a los armarios vi a una cabeza calva que gritó de una forma horrible cerrando el armario, y cuando volví a intentar entrar el armario pude entrar. Esa entidad corrió de forma rápida, y rompiendo las bombillas, pero al momento de salir todos estaban bien. Llegando al punto de llegar a estar a oscuras al momento de llegar a la habitación 6 de momento todos estaban bien. Puerta 15 Al momento de llegar las habitaciones estaban completamente oscura. Al momento de llegar a la puerta 20 volví a ver la libreta cuando...